UADC informa, calidad académica. Manejo y aplicaciones del Protocolo de Estambul para Casos de Tortura y Maltrato es el nombre de diplomado ofertado por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila, que tiene el objetivo de formar de manera especializada a profesionales de la psicología, salud mental, abogados y policías municipales, estatales y gubernamentales, para realizar una adecuada valoración psicológica ante posibles hechos de tortura, tratos crueles o degradantes. Para más información, acudir a la Facultad de Psicología en el edificio C en Campo Redondo o llamar al teléfono 844-412-3528. Alumnos de la generación 154 de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente de la UADC fueron recibidos por autoridades universitarias y directivos del plantel para el ciclo escolar 2019-2020. En un evento de bienvenida, los nuevos daneses escucharon la charla del licenciado Armando Fuentes Aguirre Catón, destacado ateneísta como estudiante, docente y director, quien los exhortó a aprovechar al máximo los espacios que les ofrece el Ateneo Fuente para su formación educativa. Investigadores del Doctorado de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de nuestra máxima casa de estudios llevan a cabo análisis e investigaciones sobre la movilidad de jóvenes universitarios con el objetivo de generar a mediano y largo plazo propuestas para la creación de alternativas de movilidad para transeúntes a través del proyecto de la representación de imaginarios, la movilidad cotidiana de los jóvenes. Cultura el Festival Internacional de Órgano de la Universidad Autónoma de Coahuila celebra sus primeros 25 años y fue el único proyecto del Estado en obtener el apoyo que otorga la Secretaría de Cultura a través de la Dirección General de Promoción y Festivales Culturales. El festival cumple con el objetivo de ofrecer conciertos de música sacra y clásica con destacados organistas de talla internacional y fomentar la participación de estudiantes, maestros y público en general. Los conciertos se realizarán los jueves del mes de octubre del 2019 a las 20 horas en la Catedral de Santiago de Saltillo. Vinculación la Coordinación General de Educación a Distancia de la UADC ofrece el bachillerato empresarial a compañías del municipio de Castaños como Maxion, Facemex y PCC, con la finalidad de que sus trabajadores se superen personal y académicamente. Las clases empiezan en agosto y se impartirán de forma virtual, durante dos horas al día, cursando dos materias en cinco semanas. Además, los trabajadores concluyendo su bachillerato tendrán la oportunidad de estudiar una carrera en línea. La Escuela de Artes Plásticas Profesor Rubén Herrera de la Universidad Autónoma de Coahuila fue invitada por la Presidencia Municipal de Progreso Coahuila para brindar asesoramiento en la creación de la Casa de la Cultura en ese municipio. También participarán en un proyecto de intervención en el pueblo Minas de la Luz con el objetivo de convertirlo en un lugar pintoresco que sea un atractivo turístico. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber.